Acompáñenos a ver una entrevista con el peruano Oscar Rondán, quien impartió recientemente una conferencia en la ciudad de Fresnillo sobre la literatura japonesa. ¿Vamos? Hola, ¿qué tal? El día de hoy nos encontramos con Oscar Rondán, proveniente de Lima, Perú, que es fundador y coordinador general de la Asociación Cultural Satori, donde desempeña el rol de docente. ¿Cómo te encuentras el día de hoy, Oscar? Muy bien. Eh... Realmente es un placer estar en esta plataforma y espero poder tener una conversación agradable e interesante para los espectadores. Sí. Oscar, ¿nos podrías contar un poquito sobre tu trayectoria? Bueno, por supuesto. Eh, yo empecé hace aproximadamente 5 años, dictando cursos de literatura japonesa, pero a partir de los años, justamente del inicio de la pandemia, comenzamos a hacer contenido más digital para plataformas como Facebook, Youtube, Instagram, lo cual nos dio una repercusión más internacional. Justamente por eso llegamos a tener contacto con la figura de Akari Maldonado, que es justamente un profesor de, de, de un colegio en Fresnillo que nos ha llegado justamente a, en estos días, a hacer conocerte de de cultura japonesa en el Teatro de Chavalea. Oye, eh, ¿cómo surge tu curiosidad por la literatura japonesa? Eh, yo empecé a investigar sobre literatura japonesa aproximadamente en mi segundo año de carrera cuando tenía que hacer una investigación larga para poder egresar de generales las letras. Ahí leímos, entre muchas obras, a una obra de un novelista, que es el primer premio novel de Japón, Yasinori Kawabata, llamado País de Nieve. Y al enamorarme de las letras, comencé a leer más y más y más. Y ahora soy uno de los coordinadores de una de las asociaciones culturales internacionales más interesantes que creo que divulga e investiga cultura japonesa en España. Y, y... ¿Qué, ¿Qué diferencias has encontrado entre la literatura occidental y la japonesa? Creo que la diferencia más clara, quizás para el lector no experimentado, es que Japón tiene una preferencia por la idea de sugerir y no tanto de mostrar. Nosotros somos una cultura más de hechos, de hechos especiales, de que todo se vea explícito, casi como si te quisieran narrar más de lo normal. Pero Japón siempre sugiere. Hasta hay una digamos, preferencia en esa sugerencia porque es más bella, más estética y creo que eso es lo que también vuelve en una primera instancia a un lector no tan ávido que es, lo incomoda además también la literatura japonesa tiene unos finales como abiertos no termina de cerrar la historia y eso para un lector que quiere tener una conclusión puede de alguna manera lo incomoda, lo molesta, pero creo que es lo que lo hace hermoso porque ya no es el final del autor, sino es tu final, como tú lo completas, como tú lo construyes. ¿Y, ¿Y te causó alguna como, contradicción en tu país eh, estudiar literatura japonesa ¿no? siendo sí. de, de Perú? Aunque no parezca, eh, estudiar Japón tiene que ver mucho con la cultura peruana. Eh, Perú es el segundo país mayor cantidad de migrantes japoneses en que es tiene una riqueza cultural muy grande en nuestra nación. Yo creo que investigar Japón no solamente es investigar una nación que está en la mitad de Asia, sino también es poder vernos a nosotros mismos, como peruanos o mexicanos, y darnos cuenta de cuánto tenemos en común o de cuánto tenemos en diferente, y apreciar más lo nuestro. Oye, por último, eh, nos podrías como compartir para los televidentes interesados en entrar a tus talleres y... ¿Dónde los podríamos encontrar? Nosotros nos encontramos en todas las redes sociales, principalmente Facebook, YouTube, Instagram y Twitter como arroba satoi.japon. Nos pueden buscar, normalmente todo nuestro contenido en particular está en Facebook y ahí pueden ver todo en la parte de videos para que vean el contenido que hemos hecho en estos dos años de pandemia. Ok, muchas gracias por habernos acompañado y nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias y nos vemos en